Hola, en este video tutorial explicaremos en base a diferentes ejemplos cómo podemos visualizar el cuestionario con perfil estudiante antes de activarlo. En primer lugar, tenemos que pensar en qué rol queremos ingresar. En este momento estoy con Rol Profesor, hago clic en Prueba con Vista Profesor, Previsualizar el cuestionario ahora. Comienza el intento y estoy observando todas las preguntas del cuestionario. Puedo ir tildando la que me parece correcta o elegir al azar para ver si al momento de cometer un error cuál es el mensaje que se origina. Y por último, si quiero editar una pregunta, voy a editar pregunta en cada, en cada cuadro. Terminar el intento. En esta ventana el estudiante observa que respondió las cuatro preguntas porque están sombreadas, que las respuestas fueron guardadas, si no tendría algún error en rojo en este espacio y luego enviar todo y terminar. Observamos en esta pantalla que en revisión dice disponible 4 de mayo a las 16.48. Hemos configurado este cuestionario para que el estudiante observe la evaluación de nota y, y las opciones en las que se equivocó, luego de finalizado el mismo. Es decir, está disponible a partir de las 16.48 del 4 de mayo. Desde configuración del cuestionario, en editar ajustes y en opciones de revisión, hemos configurado que la revisión se realice después de cerrar el cuestionario. De esta forma, el estudiante cuando realiza el intento no verá la devolución y las respuestas a la pregunta hasta tanto no se termine de evaluar a todos los estudiantes.